Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a un video más. Y día de hoy venimos por acá a conocerla a la señora Berta Sarango. Ella vive aquí en este sector y en esta casita que tenemos al fondo. Por acá ella ya nos está esperando. Así que acompáñenme a conocerla. Señora Berta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. <ríe> ¿Cómo ha pasado? Que ¿Será que podemos pasar para sí, su casita? Sí, Muchísimas gracias. Nos han ayudado porque no teníamos una chocita y ya me estaba cayendo. <ríe> ah, ¿y aquí mismo, en, sí, sector, en este sector? Sí, en Pero ah. era así de palitos, solo redonditos y okay. palitos malos, que ya se quedan Ah, ya. ¿Y desde hace cuánto tiempo que tienen ya la casita esta? Como no hace mucho tiempo. Como un en medio añito, por ahí más sí, o menos Sí, ¿no? Hace ¿verdad? mucho que no Ay, ya yeah, okay, Y bueno, y luego para ¿Dónde se quedaron sus hijos, todos sus familiares durante los días que estaban ahí? Donde pedimos posada en la otra casita de mi hija Ah, ahí, ahí dormimos, sí, porque aquí ya no había... Todito le clario, clario construyendo. Ay, ya, pero muy bueno, qué bonito que los hijos le, le hayan sí. ayudado, los que han podido sobre sí. todo. Y ustedes para sostenerse económicamente, para comprar la comidita, de pronto por ahí alguna medicina, ¿tienen algún trabajo o cómo cubren esas necesidades básicas? Este, Dios sí. me, me dan me el bol le dan el mensualmente sí cuánto cuánto cobra si le alcanza 100. y si le alcanza para no las... nos alcanza pero hasta hasta cuando hay en la cabana, se... cabana. también que a veces se puede ganar por allí un día y así y en hay... qué trabaja acá en el machetando por ahí deservando por ahí, por ahí. Ah. y ahora eh... De pronto, usted me comentaba tiene un problema de salud bastante complicadito, el cual va a ser usted intervenida en los próximos días. Y cuénteme para la recuperación: uno necesita comprar medicinas, uno necesita sí, pues, estar en reposo, que necesita cuidados. ¿Quién le va a ayudar? Si quiero unos dos meses, sí. ¿Y quién le va a ayudar durante este proceso de recuperación? ¿Sus hijitos mismos? Sí, que sí. ellos van a hacer por. Por turno, aunque sea un poquito, unos dos días, así, leches que van a ver cómo, cómo nos acompañan. Ya y es. Como todos también están ocupados, trabajan, por pero... ahí se gustan la vida. También son todos pobres, no tienen mm -hmm. dinero. Sí, pues ustedes aquí en este lugarcito tienen luz, tienen electricidad, no, no tienen. ¿Y cómo, cómo hacen de pronto para.? Eh, cuando necesitan cargar el teléfono, por si acaso. Me voy a Zamora. A Zamora. ¿Y en qué parte de, el, de allá de la ciudad lo tienen? Grande, las amigas, por ahí, las amigas por ahí me prestan. por ahí tienen motor, también por acá. Por ahí ¿eh? me ayudan. ¿Y con qué frecuencia usted sale a cargar su celular? Con tres días, así se me descarga claro, en este sector no hay luz no tienen acceso no. a servicios básicos entonces está un poco complicado porque tampoco hay respuestas de las no, autoridades pues no. competentes a ver cuál es el destino de este lugar, sí. pero bueno mi señora, nosotros en esta ocasión eh, le trajimos un pequeño presente para usted, para toda su familia para usted y su esposo nomás querido, ¿sí? ¿no? los dos hijos sí, sí. por aquí traigo un pequeño presente para ustedes dos, para que se alimenten, <risas> muchísimas gracias, para que se alimenten durante estos días, eh, quizás no es mucho, pero lo hacemos con todo el amor del mundo. Esperando que les sirva de mucho también para todos. Gracias. Muchísimas gracias, señora, por su tiempo. Gracias. gracias. Muchas gracias, don José. Gracias por su tiempo y por su paciencia. El gato también. Muchas gracias a ustedes.